calls gracias a Felipe Félez por hacer realidad por 30 años de manera ininterrumpida esta gran dominicanidad, esta vez dedicada a la provincia de La Romana. Bueno, aquí tengo a mi lado el hombre que ha haciendo un tremendo trabajo desde temprano. Bajado usted, hermano Roberto, que ya empezó formalmente esta gran celebración de la dominicanidad, Roberto. Bueno, así es Alberto, darte la bienvenida, ¿verdad? Formalmente y saludarte. Cada Muy año bueno. hemos podido tener la experiencia de compartir esta transmisión. Para mí siempre es un placer compartir con personas eh, de tu calidad humana, de tu calidad profesional y de los conocimientos que maneja aquí en esta gran urbe, con una trayectoria impecable en los medios de comunicación. Déjame felicitarte doblemente, porque hoy te de los padres dominicanos y tú eres dominicano y eres claro, padre. Claro que sí, de igual manera también un saludo para ti, Roberto. Es un honor para mí, ser parte, por más no. Eh, en este caso, la familia Telenor y esta unión que hay entre Telenor y Canal América. Pues yo también fui parte de Telenor. Claro. Yo, tra yo trabajé allá en Canal Visión. No, no, no. Corrección, tú eres parte de Telenor. Claro, claro. Ah. Así que saludos para no don Julio. Don... No que fui, no que fui, tú no, eres. Soy parte, ah. soy parte de la familia Telenor. Así que saludos saludo para don Julio y para don Luis Vargas y para toda la... Vargas. para toda la familia Vargas allá en y en San Francisco Macorís, y al país, y a los padres dominicanos en este gran día. Se siente la alegría de la dominicanidad. Somos un pueblo alegre, Roberto, a pesar de cualquier circunstancia. Bueno, así es. La República Dominicana lo tiene todo, como lo dice el eslogan del Ministerio de Turismo. Así es. Mi hermano Francisco Javier, el ministro de Turismo, que ha hecho un trabajo sumamente importante. El superministro. ¿eh? Sí, el superministro. Quiero agradecer también a nuestra gente de asociar el supermercado también de Compare Food la asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Ruamar, Raquel Travel Agency mi agencia personal el hogar macolizano muebles domésticos fiao, barato y sin inicial óptica máxima visión mejores lentes, mejores médicos óptica máxima visión también gracias a Chelo Autoimport Josué Motors, Farmacia San Rafael y Vidal Auto import bueno, señores, vamos a pasar donde, donde Mayelin Duarte. Adelante, Mayelin. En este momento me encuentro con Techi, quien es representante del, o la reina de los joyeros. El carnaval hace presente en esta, que es la Gran Parada del Bronx. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me siento muy contenta y emocionada de ver a todo mi país reunido en un evento tan importante. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya llevan desfilando en esta Gran Parada del Bronx? Llevamos mucho tiempo, llevamos siete años prácticamente. ¿Y qué tal te sientes tú de ser la representación de la mujer en este equipo? Me siento maravillosamente honorada. Ya que estoy representando a mi país internacionalmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte. Ahí estoy hablando con la reina de los joyeros. El carnaval se hace presente en esta gran parada del Bronx. Y qué bueno saber que usted está ahí, recuerda, a través del 1014 de Óptimos Cables. Pasamos del otro lado, de este lado. Miren cuánta gente, señores, nos acompañan en este momento. Esa es la fiesta de todos los dominicanos. Y qué bueno saber que nos está sintonizando a través del 1014. 14 de Canal América, 10, 14 Canal América, Optimus Cables, Canal América, de igual manera a través del 10 de Telenor. Ahora pasamos del otro lado con importantes informaciones aquí en la Gran Parada del Bronx. Los televidentes avanza a la Gran Parada Dominicana del Bronx, mucha alegría, mucho entusiasmo, se siente la alegría de la dominicanidad nuestra música se siente el sabor del merengue, de la bachata y la presencia dominicana acá en Nueva York Yomari Polanco eh, acompañado. Lilian, Lilian Banner, el presidente del Proyecto Renacer aquí Muy Buenas tardes, encantada de estar aquí con usted esta tarde y con nuestro próximo diputado Doctor Yomari Polanco Eso, Doctor Yomari Polanco ¿Cómo se siente usted hoy viendo la dominicanidad presente acá a los barrios anchos ancho la avenida Gran Concos? 30 años, de mandaron interrumpida. Felipe Félez trayendo esta gran parada Dominicana acá en el Bronx. Increíble, muy emocionado, feliz. Mira cuánta juventud hay. Mira, mira la República Dominicana abordada sí, sí, sí. aquí en el Bronx. Mira la juventud. Ahorita que le den cruzó a toda esa juventud. Eso quiere decir que nuestras generaciones siguen nuestra cultura, nuestra tradición y que habrá República Dominicana para rato aquí en la Ciudad del Mundo, Nueva York. Estoy feliz. Ahí está Zavala tirándome una foto. Mi hermano Zavala, zavala.com. Señores, miren, los doce dominicano es la cosa más bella que hay. Mira, yo digo lo que dijo Ochilora cuando ella era muchacho. Si yo vuelvo a nacer, que no ser dominicano. Gente alegre, pero, gente grabé, trabajadora. Quiero grabar yo una aventura, si, lo lo lo a una aventura sí. si yo vuelvo a nacer, quiero no ser dominicano. Porque es que no hay, no hay otra, otra, otro grupo étnico. Y me perdonan todos mis amigos de otros países que tengan tantas cualidades bellas. Somos trabajadores, somos gente alegre entendemos lo que es solidaridad. Y mira que un ejemplo, Lidia Mánez, dígale usted misma. Bueno, la verdad es que yo le voy a decir una cosa, doctor Polanco, y usted también. Yo estoy aquí presente en nombre de la Ejecutiva del Proyecto Renacer. ¿Y usted sabe para qué vinimos? Para apoyarlo a usted con su candidatura como diputado. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que hasta ahora no se ha conocido un diputado de Ultramar. Pero... Después del 2020, ¿sabe lo que va a pasar? Todos los Estados Unidos va a conocer lo que es un diputado de Ultramar. El doctor Yomar Polanco va a hacer un trabajo excepcional por la gente y para la gente. Y por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios y todo su santo. No lo defraudaré, seré su diputado de Ultramar, no solamente el que va a legislar y a consensuar leyes en el congreso, sino el que estará aquí en Estados Unidos, en su comunidad del exterior, siendo todo, todo lo que ustedes necesitan, trabajando por su comunidad, trabajando día y noche, como su trabajador, no como un diputado nada más de lujo. Bueno, muchas gracias, felicidades entonces doctor, cuenta con nosotros. Gracias, doctor. seguro que usted va a hacer tremendo trabajo ahí, como próximo diputado de Ultramar. Vamos ahora con Roberto Meris. Desde la avenida Gran Concos, que también tiene una interesante entrevista con el público presente. Bien, gracias a Daniel. Porque el agua es vida, mi agua es María. Aquí estoy, mire con quién. Con mi hermano Virgilito Mata! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Saludos para toda tu audiencia, que es bastante grande. Y un saludo para todos los dominicanos que están desde Santo Domingo y aquí en Nueva York también. Saludos muy especiales para toda mi familia, mis hijos, mi yo, nos a todos, a todos. Besos y abrazos aquí disfrutando de ese New York, de la Parada Dominicana. Y muy bien acompañado con Telenor, que lo encontramos por aquí. Bien. Mijito, háblame, eh, tú no vives aquí en Nueva York, tú vives, tengo entendido, en Atlanta. ¿Viniste para la Parada Dominicana del Bronx a disfrutar esta fiesta? Claro que sí, porque un evento tan importante como este para los dominicanos, especialmente la comunidad dominicana en el Bronx, es un momento donde nosotros no debemos perdernos, debemos estar aquí siempre, apoyando a los dominicanos a los francos macorizanos que también viven aquí todo en el Bronx y déjenme aprovechar para saludar a toda mi gente de San Francisco, un saludo para todos Bueno, así es señores, miren ese señor es Virgilito Motors uno de los dealers más viejos, más estables y donde yo he comprado todo mi vehículo No tengo ninguna Bueno, seguimos con esta transmisión, pasamos con Alberto Bien amigos televidentes, continuamos esta gran cobertura a través de la avenida Gran Concourse acá en el Bronx Nueva York la parada dominicana desde el Bronx Nueva York 30 años de manera ininterrumpida aquí está Canal América también está Telenor desde San Francisco de Macorís Teluniverso Venga Visión y una gran cadena de canales que también nos siguen desde acá desde la avenida Gran Concourse en esta transmisión en vivo se siente la dominicanidad. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida vamos a volver con esta gran transmisión en directo desde la avenida Gran Concourse acá en el Bronx, Nueva York.